Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de En Vivo con Ana Galena. Estoy feliz de estar aquí compartiendo ideas, tips y sugerencias para que juntos alegremos el mundo una flor a la vez. Y estoy feliz por el tema de la transmisión del día de hoy. Hoy vamos a hablar del día de los enamorados. Para muchos es un cliché, para muchos para muchos floristas es uno de los agobios más grandes que existen. Pero la realidad es que es una oportunidad para vender, para hacernos de clientes nuevos y para desparramar amor y alegría en nuestra comunidad con ayuda de las flores. Así es que hoy todo el programa va a ser enfocado y dedicado a San Valentín y cómo podemos ofrecer detalles, opciones pequeñas a nuestros clientes para que no se quede nadie sin flores este 14 de febrero. Me alegra presentar la siguiente opción del arreglo floral. Porque precisamente esas heladas, estos vientos huracánicos, esos calores extremos, tienen mucho que ver con el calentamiento global. Necesitamos cuidar el planeta, poner nuestro granito de arena. Así es que les traigo aquí una de las canastitas de nuestros amigos de amigo de... de... ¿Cómo se llaman? Manos, Manos que tejen... Sueños. Sueños. Ellos eh, los encuentran en todas las redes sociales, venden estas bases, estos canastos, y miren no, no. cómo los vamos a decorar si no vas a utilizar espuma, Ana? Frascos reciclados. Esa es mi propuesta. Se pueden convertir en la recicladora de su colonia, recicladora de recipientes de vidrios. Esta es un frasco que traía salsa de tomate, probablemente. Y este es un recipiente que traía una vela. Ni siquiera tienen que ser igualitas. Y lo hice adrede para que vieran. No es importante, va dentro de la base. Y le pueden, pueden poner unos letreritos con sus arreglos, invitando a sus clientes a que regresen sus recipientes si no tienen otro uso para ellos. Rehusar, rehusar. reusar. reusar, reusar. Muy bien. Menos bien. basura. Nos encanta esa Entonces, propuesta. este me gusta más porque está cerradito, se va a tirar menos agua y no necesito ponerle nada. Este otro, que es un cilindro, puede que tire más agua. Pero... Pues yo me protejo con el musgo. En donde yo vivo, el musgo lo conseguimos de manera ecológica. Son ranchos que se dedican al cultivo del musgo. Primero, voy a colocar un poco de musgo entre mis dos bases para protegerlas que no se vayan a quebrar. ¿Ok? Eso, que no tengan movimiento y que queden fijas. Pueden hacerlo, esto de fijar las bases lo pueden hacer con paja... Lo pueden hacer con, con distintos tipos de fibras naturales. Estas fibras, si entran en el agua, no la contaminan. Nadie nos ha podido dar una explicación de por qué sucede eso. El musgo en el agua no se pudre, no produce bacteria. Entonces no pasa nada si nos cae poquita agua. ¿Qué hice? Miren primero, ya le di volumen con el eucalipto y entonces ya ni se notan mis frascos ahora le voy a meter green balls ¿por qué? porque me encanta ocupan mucho espacio, rellenan le voy a meter tres porque están gigantes estos green balls hay un salido que se me pasó nuestra amiga Mayela hola saludos hola, hola, hola le voy a poner cuatro mandé hmm. mandé miren qué tan lindo la canastita la bolsita está divina está encantadora la verdad a mí me gustaron mucho yo creo que ya no alcanzan a pedirlas para el día de San Valentín, a lo mejor sí contacten a nuestros amigos de manos que tejen sueños pero además la tienen que tener forzosamente para el día de las madres es, es como la bolsa de mamá algunos amigos que están pidiendo cómo se pueden suscribir a las membresías, por favor escríbanos un correo a informes@anagalena.com. es bien fácil, entren a la página de cursos.com anagalena.com ahí está en la pantalla entren a esa página y lo primero que van a ver es eh, quiero la membresía o suscríbete a la membresía plus algo así le eh, dan clic y resuelto después tienen que revisar en su correo electrónico porque les va a llegar un correo explicándoles cómo navegar por la página Revisen porque luego los correos tienden a irse a la bandeja de correos no deseados. Ok, ¿qué lleva este arreglo? Eucalipto de semilla, eh, Diantus Green Balls, 4 astromerias. Ando muy en cuatro, le puse cuatro Green Balls, cuatro astromerias. Que como no es un arreglo redondo, sí se pueden poner números pares. Está más estilizado. Si ven, puse dos aquí, una aquí y una en la parte de por atrás. Ahora le voy a poner rosas rojas. ¿Por qué? Porque quedamos que San Valentín necesita los detalles de rosas rojas. Algo bien importante que les quiero mencionar de cuando trabajamos en una base con dos frascos es hay que asegurarnos que todo lo que vayamos encajando entre dentro de uno de los recipientes porque los recipientes no abarcan toda la base. O sea, son dos frascos allá adentro, pero si se fijan, ¡qué cosa tan linda! Entonces, pues miren, yo sé ideas sencillas.